La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad impuso presentación periódica y garantía económica como medida de coerción contra el exdiputado Manny González, acusado de violencia intrafamiliar. El abogado Francis Rodríguez, representante legal del secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, manifestó. Ya ha pasado la medida, fue una medida de una fórmula sencilla porque, como habíamos advertido anteriormente,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 y una decisión muy, muy pensada, parece ser que ahí no intervinimos los, los, los abogados, esto es un asunto simplemente personal de los esposos. González, luego de finalizar la audiencia, se negó a ofrecer detalles a la prensa en torno al hecho, quien guardaba prisión desde la noche de ayer jueves. Mira, en a en el caso de Odebrecht, es algo que, que cambia mucho, cambia... Cambia. Lo de Odebrecht lo sabemos todo, a lo, que es lo de Odebrecht lo, lo sabemos, lo de Odebrecht lo sabe. contra la corrupción, mira. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.